Bueno, estamos acá con el compañero y periodista Reynoso, eh, en una fecha muy cercana, al 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, y le queríamos preguntar cómo surgió la propuesta de la Torre, esta propuesta, digamos, no solo de vivienda, sino también artística, cultural, eh, ¿cómo se pensó en un principio? Bueno, todo esto aconteció en la mitad de la década de los años 60, en 1967 eh, los periodistas del Alto Valle, Río Negro y Neuquén constituimos el círculo de periodistas que tenía un objetivo de relaciones públicas, de capacitación, de fraternidad pero este, nos dimos cuenta de inmediato que era preciso pasar a los hechos concretos, en lo social Entonces en 1969 constituimos la cooperativa de vivienda del periodista limitada el 21 de junio y el 26 de septiembre de 1970, el sindicato de prensa. Son las tres entidades hermanas, fraternas. Bueno y Digamos que era un proyecto de vivienda, pero a la vez político, ¿no? Porque si se fundó el sindicato. Correcto, era, era por un lado lo social, cultural y también lo gremial, laboral, salarial. Y el 24 de marzo, eh, en la madrugada, nos intervinieron en el 5 Radio Neuquén, donde yo trabajaba, eh, la gobernación, Casa de Gobierno... La municipalidad, la universidad y el mismo 24, eh, entre las 10 y las 11 de la mañana, eh, los militares ingresaron fuertemente armados al Centro Cultural Dr. Enrique Pedro Oliva. ¿Y todavía hay ocupas acá en este edificio de esos? Que... Hay 23 departamentos que están ocupados por las fuerzas militares. Eh, eso es un, esto es un alojamiento VIP, están 4 o 5 años, van y vienen. Eh, son traslados, hay 15 los ocupa eh, el ejército, 4 gendarmería, 2 la marina y 2 la policía federal. Pero lo triste de esto, en democracia, en 1996, en el gobierno del presidente Menem, se escrituraron estas viviendas robadas, las dos viviendas que nos robó y usurpó y ocupa hasta hoy gratuitamente la policía federal. En 1998 y, 1900, y 2001, en las presidencias de Menem y de La Rúa, se escrituraron las cuatro viviendas que ocupa Gendarmería Nacional. O sea que le dieron legalidad a la ocupación. Claro, una legalidad a un robo. Este, nosotros eso por supuesto lo impugnamos en los expedientes respectivos en el juzgado federal. Es una causa que ya tiene 7, 8 años y sigue demorado. O sea que además de ocupar eh, el edificio, de robarlo, porque eso es un robo, después le dan legalidad... Eh, digamos, bajo el gobierno de Menem, a los Ocupas. Y de Me decían la, que ahora... Y de la Rúa. Y de la Rúa. Eh, o sea, que una continuidad en la política de, de, de legitimar, digamos, lo que había hecho la dictadura. Y ahora, además, eh, recién comentaba el profesor Rosas, que funcionó un centro clandestino aquí también, ahora incluso amedrenta todo el tiempo a ustedes que viven acá. O claro, sea, tienen eh, esa impunidad. Eh, pasaron los años y vivíamos varios periodistas acá, y el único que queda eh, soy yo. Le iba a hacer una pregunta, y en relación al centro clandestino de tortura... Bueno, acá tenemos, eh, viene muy bien la mención, hay, sí. tres, hay tres tópicos para saludar. Sí. Dentro del centro cultural, sí. este, varios, de, al... varios detenidos sí. declararon que habían sido llevados en el centro de la ciudad de Neuquén a un edificio donde había una pared, en el subsuelo que había una pared rugosa. Lo van a ver ahora actualmente. Además, eh, los grupos de tareas que venían a la ciudad de Neuquén a perseguir, mm. a detener, a secuestrar y a trasladar personas alojaron aquí en la Torre Periodista en los pisos primero E y cuarto C. Y en el cuarto C se descubrió, lo descubrió un soldado conscripto que venía a hacer la limpieza para los señores que alojaban sí. acá. Le tenía que limpiar la cama, la cocina, el baño, todo abre un armario que abarca toda una pared y había todo un arsenal de armamento de alto poder eh, destructivo. Éramos 20 eh, socios fundadores, eh, quedamos dos este, y cada vez nos cuesta más, así que estamos preocupados, eh, cansados y por qué no decir también asustados, porque eh, esto vemos se prolonga, se prolonga y la democracia tiene una deuda muy grande uh -huh. con los periodistas neuquinos, como dijo el diputado Carlotto, en la reunión que tuvimos en la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso Nacional. Mm. Es una deuda y es una pena. Nos da tristeza que a 39 años todavía sigamos peregrinando eh, por justicia.